Esta la pregunta de nativos digitales, este término que lleva usándose sin saberse muy bien lo que significa o interpretándose de forma distinta desde hace ya bastante tiempo, eh, es cierto que, que las pantallas son muy intuitivas, es cierto que los, los chavales de edades tempranas son capaces de interactuar con ellas muy fácilmente, saben dónde tocar los, los botones, saben en edades muy tempranas cómo quitarle la clave de la tablet a al dispositivo que, que tiene su padre, saben, con edades un poco más, eh, con edades ya de preadolescente, digamos, crearse fácilmente un perfil en una red social, saben jugar a videojuegos muy fácilmente, que rápido lo hace. Eso no significa que el niño sea consciente de lo que esté haciendo, ni mucho menos de que lo haga con seguridad, de que lo haga con salud, de que lo haga teniendo autocontrol suficiente, para nada, ¿no? El paralelismo sería el de imaginarnos que, eh, como un niño sabe caminar en torno a un año, pues lo podemos dejar caminando solo en cualquier lugar y que vuelva a casa solo. No existe a día de hoy ninguna evidencia sólida, científica, que avale que introducir en estas edades las pantallas mejore las capacidades de aprendizaje de los niños. Ninguna. Ninguna. Y si sí, por el contrario, después de unos cuantos años dedicándonos a esto, indagando, eh, sí hemos encontrado muchísima evidencia eh, de sociedades nacionales e internacionales, de pediatría, de psicología, de neurología, de psiquiatría, que desaconsejan totalmente el uso de pantallas, sobre todo, especialmente, de 0 a 2 años. De 2 a 6 años, muy poquito a poco, muy poquito a poco, e incluso no hay un criterio generalizado en cuanto a cantidad de tiempo, siempre es muy poco, pero no hay, es, digamos, un consenso generalizado, pero desde luego que las desaconsejan y, y, y no van a favorecer que las sepan usar con seguridad, con pericia, con salud en, en etapas posteriores no es posible, ¿no? Eh, es importante pensar eh, cómo le vamos a presentar eh, el teléfono, a qué edad, de qué manera. Hay muchos muchos ejemplos y muchísima gente también experta que da muchas recomendaciones, ¿no? por ejemplo, eh, hacer una especie de contrato con el teléfono, ¿no? a, lo podrán buscar en internet, contrato para usar el teléfono móvil con mis hijos. O, por ejemplo, empezar a utilizar primero el teléfono móvil de los papás y de las mamás antes que comprarle uno al niño. O, por ejemplo, también darles un teléfono que no tenga datos de internet y que puedan acceder a través del wifi en casa y en momentos en los que puedan estar de manera supervisada. Eso pues, puede ser alguna de las recomendaciones que les podemos dar entre muchas otras que existen. En cualquier caso, tal vez no sea la pregunta principal en qué momento comprarme el móvil. La pregunta principal tiene que ver con qué supervisión puedo y quiero hacer yo del de uso que mi hijo hace de su nuevo dispositivo. Somos grandes defendores, defendores de, eh, defensores perdón, de poder generar eh, un aprendizaje más simbólico, un juego menos estructurado, que a esas edades todavía tienen un, un, un eh, mundo interior súper importante, como decía David. Y si acostumbramos a poner la pantalla, pasar de la pantalla a otra actividad que no tenga pantalla y que sea menos atractiva es el gran reto para intentar eh, desarrollar en ellos muchísimas habilidades y aprendizajes a través del juego que estamos perdiendo en esas edades tan, tan importantes. Bueno, cuando estamos en tiempo de familia, nosotros siempre recomendamos no usar la, las tecnologías. y Sobre todo los papás y las mamás intentar dar también ese modelo de desconexión. Tiempos de calidad en familia, que ya que nos cuesta tanto estar juntos en familia, porque trabajamos mucho, porque tenemos muchas actividades, esos pequeños momentos es importante que no usemos las pantallas. Yo creo que todo el mundo en algún momento es como, vale, pero ¿y entonces, ¿qué? Es que a mí me llama la atención para yo poder saber si mi hijo o mi hija está en un momento quizá delicado. Yo creo que sobre todo es muy importante desmitificar la idea de adicciones, que se dice como muchísima facilidad. Mm -hmm. Mi hijo es adicto, a ¿eh? Sí. Y mejor hablar de uso, de un mal abuso quizás. O sea, sentar un poquito más la idea en eso y poder observar. Yo que lo que diría realmente es observar, registrar cuál es la conducta que está teniendo mi hija o mi hijo y ver en qué si sí han habido diferencias ¿vale? de conductas, uh -huh. de, conducta, de rutinas, de placeres que antes hacían y ahora de repente no tanto. Un poquito de detalle de la observación. Antes de volver a ver, no que ir de casa, estamos en un tiempo complicado. Poder volver atrás un poquito <coughs> a ver esa rutina, el tiempo que compartimos con nuestros hijos. Ver qué otras alternativas podemos dar, aparte de las tecnologías y algo que puede ir cambiando un poquito el foco de atención en esa problemática.